Esto es para Chile. Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos. Tiempo, hazle cariño a cada uno. De sus recuerdos Oh, amigo mío Vuelve, pasa por casa Te espero, te espero siempre Hasta tormenta Con toda raza Y pongo el cielo de testigo. Aunque pierda lo que es mío, para volver a saludarte, hoy toca despedirnos. Una que otra lagrimita te regalo, doy la vuelta y dejo que me toque. que rompe, arranca, muerde o oh, no puedo con toda tu piel aunque nunca te lo digo te llamo de menos y pongo al cielo de testigo aunque pierda lo que su Saludarte, hoy toca despedirnos. Aunque nunca te lo digo, te he echado de menos y pongo al cielo, al cielo de testigo. Saludarte Pa' volver a enamorarme Hoy toca despedirnos